Las imágenes que veremos a continuación han sido compartidas como evidencia fotográfica de fantasmas que fortuitamente fueron captadas. Si estas son reales o falsas, aún no lo sabemos, puesto que se encuentran en investigación. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. las mejores fotografías de fantasmas de internet número 1 fantasma en cementerio jesús maría aseguran que el espectro de un niño aparece todas las noches en los alrededores del cementerio de la población de córdoba argentina la fotografía muestra al supuesto fantasma apoyado contra uno de los muros del panteón la imagen ha impactado a todos los pobladores de la pequeña ciudad de jesús maría pues aseguran que por las noches es posible escuchar al niño sollozar en busca de sus padres y en algunas ocasiones se puede ver el fantasma tal cual lo vemos en la fotografía Número 2 espectro sin rostro una de las fotografías más extrañas que me han mandado es esta en donde aparentemente se captó el espectro de un niño. Su rostro es imposible de distinguir, pero al verlo fijamente, notamos que la imagen es escalofriante, como si éste se hubiera hecho ver por un instante ante el disparo de la cámara. Y aunque es posible que solo se trate de un fenómeno de la fotografía al capturar a un niño en movimiento, la verdad es que es aterradora. Número 3. Fantasma en la ofrenda. Mientras la mujer de la fotografía posaba en una de las criptas de una representación posiblemente del Día de Muertos, un ente semitransparente fue captado en la imagen. Como si se tratara de un fantasma que se encontraba aquel día entre los vivos. Su demacrado rostro es lo más impactante. bruja en fotografía la siguiente fotografía me fue enviada al correo para revisarla y darle una respuesta tan extraño ente que a simple vista no se ve pero al aclarar la fotografía la podemos distinguir la chica al tomarse la selfie no se dio cuenta de lo que la acompañaba aquel día pareciera ser una aterradora bruja Número 5. Fantasma a las 3 de la mañana. Eran las 3 de la madrugada en un muelle de Puerto Rico cuando Rosa y Beth Nieves se tomó esta fotografía. Dice que fue la primera de una sesión en donde solo en esa aparecía la silueta humana sentada junto a ella. El espectro parece estar mirando fijamente a la cámara. Como si se estuviera mofando de estar presente sin que nadie se diera cuenta. Número 6 Duende en Fotografía Un grupo de amigos se tomó una fotografía en el sitio donde estudian para después de revisar las fotos darse cuenta que aquella noche no estaban solos. En el fondo se alcanza a apreciar una pequeña silueta que a pesar de estar bajo una luz está completamente de color negro. Quien me envió esta imagen dice que cree que puede tratarse de un duende. Número 7 Calavera en la ceremonia Durante la ceremonia de Acción de Gracias en Argentina chicos se toman la fotografía del recuerdo sin imaginar que en el fondo aparecería lo que parece ser una calavera. En este caso me parece estamos ante una pareidolia. Sin embargo, la imagen le sigue impactando. Número 8. Fantasma en el espejo. La siguiente serie fotográfica fue tomada en los baños de la Universidad de Piura, en Perú. En ella, además de ver a la chica sonriente, en el fondo vemos que en uno de los sanitarios se encuentra alguien con pelo largo, cubriéndole el rostro, tal cual la niña del aro. En la siguiente fotografía que se tomó en milésimas de segundo, vemos que el aparente fantasma ha desaparecido. Número 9 fantasma en la taquería. No tendría nada de malo ni escalofriante ir a comer tacos, pero uno nunca sabe dónde pueden volar los espíritus, y esta fotografía parece dar muestra que aquellos se encuentran en todos lados. ¿Para Idolia o espíritu errante. Número 10. Fantasma en Foto Antigua Las fotografías antiguas tienen diferentes procesos de revelado. Nos muestran momentos del pasado y la gran mayoría han desaparecido o solo se encuentran en museos o archivos. Pero la que estamos viendo en pantalla perduró dentro de una familia, solo para sorprendernos cuando la observamos más de cerca. Un aterrador y amenazante fantasma, parece haberse materializado entre los arbustos. Si tú has captado alguna evidencia paranormal ufológica o algún misterio, mándame un correo a oxlakeinvestigador.com para que en la próxima entrega, tu historia salga en uno de mis videos. Y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde subo contenido todo el día, todos los días. Así que allá te espero. En la descripción de este video les dejaré los enlaces. Mi nombre es Otla Castro y estoy ansioso de vernos en el siguiente video. También les recuerdo que estaré visitando las ciudades de Guadalajara, Morelia. Puerto Vallarta y Acapulco durante todo marzo, voy a dar conferencias, nos vamos a conocer, nos vamos a tomar fotografías, obviamente vamos a convivir y la vamos a pasar muy bien, Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco y Morelia, allá nos vemos. Recuerden que mi nombre es Oxlan Castro y os espero en el siguiente video.